Más puedes ponerlo ahí para que no lo estén chicoleando. Ahí de la madera, mira. Ponlo ahí de la madera. Ahí de la madera. ¿Quién me puede contar qué pasó? Dónde lo encontraron? Habla para que se escuche acá en la grabación. ¿Dónde? Pues, en el monte. En el monte. Sí. Muy lejos de aquí o aproximadamente a qué distancia? Por ahí del crucero. ¿Por ahí el crucero? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que lo encontraron? Ya tiene como un mes, creo Un mes. ¿Cómo cómo dieron con él? Estaba sí. en un tronco. Estaba sembrado en un tronco. Estaba sembrado en un tronco. Pues yo creo que sí, efectivamente, Jorge Moreno es el único que podría este, esclarecer, esclarecer las dudas. Le cuento para la gente que nos está viendo eh, a través de esta transmisión, quienes están conectando, pues estamos en la comisaría de eh, Juncanap, en donde eh, pues ya escuchamos aquí a las personas. Algunos de ustedes sabrán que eh, me han pasado cosas sobrenaturales en donde vivo, en mi habitación y que la verdad pasé por un proceso muy difícil de enfermedad, algo que no me dejaba hacer, que incluso sentía que se había apoderado de mi cuerpo, no me sentía en mi cuerpo y me sucedían muchas cosas terribles que terminaron por disminuir mi mi trabajo dentro de redes sociales. Ustedes vieron cómo me deterioré por algunos años y muchos me decían que podría ser por las cosas que había traído a mi casa, objetos de brujería, objetos de panteones. Recuerdo muy bien que en algunas de las ocasiones que yo les he mostrado que me suceden cosas paranormales y que casi no lo hago, me escribió Dross y me preguntó que si era verdad lo que me pasaba. Yo le contesté que sí, él pensó que a lo mejor estaba tratando de hacer un tipo de fake, algo para llamar la atención, pero no. Sí me suceden y me siguen pasando cosas extrañas, cosas raras. De entre todas las cosas que tengo, no sabía cuál era la que posiblemente me estuviera haciendo algún daño, pero recientemente... Vi un video de un compañero, de mi, de mi compañero investigador Jorge Moreno, quien habló sobre un objeto que fue encontrado en el monte, junto a un árbol. Este objeto se trataba de un ser de dos cabezas. Y cuando lo vi, me di cuenta que era lo que posiblemente me estaría haciendo daño. Primero, vamos a ver el video de Jorge Moreno. El 15 de septiembre pasado, la usuaria de Facebook, Isabel de García, subió esta publicación y preguntaba si alguien sabía qué era el artefacto que habían encontrado y que habían desprendido del tronco de un árbol ubicado en juncanab ciudad de Junukma, Yucatán, México. Desde ese momento, decenas de personas me etiquetaron y me pidieron mi opinión. Vayamos por partes. El objeto encontrado fue tallado en madera. Como pueden ver mide poco más de 40 centímetros de altura y simula ser una persona con un pantalón tallado, sin camisa y con un bastón en la mano derecha y destaca por tener dos cabezas alargadas. Hubo quien dijo que era un troll vigilante por el hecho de tener dos cabezas, pero como pueden ver este tipo de duende es muy diferente, lo único que tienen en común son las dos cabezas y el bastón y entonces ¿de qué se trata? es una reliquia que se usa en la santería, es una deidad llamada Eshu que es muy llamativa debido a que tiene dos cabezas y está apoyado en un bastón, se le conoce como el santo conocedor de los secretos que esconden las entrañas de la tierra y los emplea en beneficio de sus protegidos o benefactores, pero además en él yacen los pactos que se hacen entre los espíritus ancestrales y de las almas que regresan del más allá para ajustar cuentas pendientes con los vivos pocas palabras, se usa para hacer magia negra y vengar las injusticias contra los inocentes. Ahora bien, ¿cuál es el significado de haberlo encontrado en un árbol? Normalmente quienes veneran a esta deidad lo usan en su propia casa, en un altar asignado para ello, y cuando ya no lo desean seguir usando, le cortan los pies y lo dejan cerca de un árbol para que se desactive solo. Como pueden observar, los pies en esta escultura fueron rasgados y el hecho de haberse encontrado en el tronco de un árbol refuerza esta teoría. Algo similar ocurrió con la deidad Papá Francisco que fue encontrada hace algunos años en el poniente de Mérida y que cuando lo fuimos a buscar observamos que tenía cortados sus pies y estaba de igual manera junto a un árbol. Este objeto lo puedes ver actualmente en el Museo Paranormal de Yucatán. Y si bien es cierto que el objeto que fue encontrado junto a un árbol en Cuncanap parece estar desactivado, toda la mala vibra y energía negativa acumulada se expande al momento de ser tocada por una persona extraña o ajena a la santería. Al momento no sentirá algún dolor o daño, este llega poco a poco después del séptimo día. Por ese motivo siempre hemos recomendado que cuando alguien encuentra algo en la calle y sospeche que pudiera ser brujería no lo toque, es cierto podría ser solo un adorno o nada relacionado con un hechizo, pero también podría tratarse de magia negra real, por cierto el objeto encontrado se le conoce como Dolgert cuando ya fue usado y es abandonado y se debe usar este mismo para curar a través de un amuleto a la persona que lo hubiera tocado, es decir no basta con devolverlo al sitio en donde lo agarraron. Después de ver el video de Jorge Moreno, supe cuál era el posible objeto que me estaría haciendo daño. Y es este. Que tenemos aquí. Ya escuchamos todo lo que Jorge Moreno habla sobre este objeto de hecho tenía precisamente estos, eh, estas pulseras o estas cuencas como brazaletes o collares en un principio pensé que se trataba de una cosa extraña aquí incluso tiene dos orificios y pensé que traía un tipo de carreta o algo nunca me imaginé que se trataría de un objeto de santería ni de que al tocarlo podría pasarme o sucederme cosas como las que ya me han pasado, no solamente físicas, sino también mentales. Como vemos, este tiene aún los pies completos, es decir, este no fue desactivado, se utilizó para este tipo de rituales o de magia negra o de santería, y no fue desactivado, no le cortaron los pies, ni fue dejado en un lugar para que así terminara con lo maligno o la energía negativa que tuviera, este lo conseguí en un mercado de chácharas, donde se venden objetos antiguos, objetos extraños, basura, lo compré por algunos pesos, ni siquiera estuvo caro, me pareció extraño porque tenía dos cabezas, pero ahora sé que se trata de un objeto de santería, lo estoy tocando ahora, porque ya lo he tocado durante bastante tiempo y podría ser precisamente que este objeto efectivamente tenga esa energía negativa y lo haya transmitido a todo mi entorno y por eso haya decaído en todos los aspectos tanto que yo mismo fui hasta Bolivia a hacerme una limpia con una de las brujas más reconocidas de aquel país para que me pudieran quitar lo negativo que tenía lo malo que me estaba sucediendo Pero no sabía por qué era Ahora tengo este objeto Sé que posiblemente es el que me esté causando todo esto Pero no sé cómo desactivarlo En el siguiente video voy a hablar con Jorge Moreno Para que me aconseje qué hacer con esta figura No quisiera deshacerme de ella Porque en algún momento quiero hacer un museo De este tipo de cosas paranormales, de cosas riesgosas de la brujería y demás. No sé si quemarlo esté bien. No sé si como él mencionó que hay que cortarle los pies y dejarlo en un tronco de un árbol para desactivarlo. Pero aún así yo necesitaría un trabajo de limpieza. Supuestamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tenía? No, sé, ¿Estás grabando? Sí. Ok. Ok. Bueno, pasó algo raro. El gatito estaba bien. Todo el tiempo ha estado bien y de pronto empezó a hacer sonidos raros. Eh, voy a necesitar ayuda. ...de alguien que sepa sobre este objeto. Ya Jorge Moreno en el video comentó de qué, de qué se trataba. Voy a asesorarme con él, pero si alguien más sabe... ...más acerca de este objeto, pues puede escribirme por favor... ...antes de que decida qué hacer con él. Como les repito, no sé si debería quemarlo... ...o hacer algún tipo de ritual, pero creo que este en particular... Es, el, es uno de los objetos que me ha traído pues, malas consecuencias en mi vida y del cual estoy tratando de salir. Por favor déjenme sus comentarios y vamos a seguir la investigación sobre este objeto.